¿Qué pasa chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich y hoy os traigo otra sensibilidad de otro profesional de mando y el de hoy es Face FaceSway o nunca sé, nunca sé cómo se pronuncia ese nombre pero bueno, de Face FaceSway le voy a llamar, ¿vale? No sé si está bien o está mal pero no pasa nada, Face FaceSway lo vamos a dejar así y ya está Bien chicos, vamos a traer la sensibilidad pero antes quería decirles que si me podéis seguir en Twitch porque me he sacado este clip Chicos, habéis visto el clip, pues ya sabéis, seguidme en Twitch para ver más clips de esos en directo, que son la rebomba Pero bueno chicos, que estoy un poco inactivo, ¿vale? Voy a aprovechar hoy, seguramente a partir de ahora vais a ver un par de vídeos yo con la misma ropa Porque voy a subir casi todos los vídeos hoy, o sea, voy a grabar todos los vídeos que pueda hoy Porque hoy es el único día que tengo libre, así que voy a traer muchos vídeos de sensibilidades, ya veréis ya de, de qué va a ser pero bueno, la sensibilidad de este vídeo es de Faceway, así que os lo voy a enseñar Y seguidme en Instagram, que lo estamos petando con fotos muy, muy buenas como estas de aquí Que de verdad soy, son muy buenas Y si queréis más fotos de esas, seguidme en Instagram, que está abajo en la descripción Así que ahora sí que sí, empecemos ya con la sensibilidad que Faceway la tiene en... voy a ver si la encuentro aquí Chicos, la tiene 2,4 en construcción, 2,3 en edición tiene activada las opciones avanzadas, desactivada la vibración, importante, eso, eso también ¿Vale? Correr automático con mando eh... ¿Por qué la tengo desactivada? Yo creo que es mejor tenerla activada Creo, ¿vale? Creo creo que Face la tienen desactivada, ¿vale? La tienen desactivada Face si no recuerdo mal Luego tiene horizontal y vertical 47%, luego las potenciadores siempre la tienen al cero con la mira la tiene al 15, es muy alta, ¿vale? Os lo digo en serio, es demasiado alta la sensibilidad con la mira Y luego, eh, sensibilidad avanzada, cero, lineal, como siempre Y los zonas sin uso 5 y 5 Y como siempre os digo, vamos a probar la sensibilidad en una partida de solo versus 4 en solo Ya veré cómo lo hago Pero yo os voy a decir una cosa Faceway la tiene al 5 y 5, ¿vale? Pero mi mando está roto Así que si me permiten hacerlo, lo voy a poner al 2020, ¿vale? Sé que no es lo mismo, sé que no va a ser lo mismo Pero voy a probar la sensibilidad de Faceaway con el 2020 a ver cómo me va Porque tengo el mando roto, como ya he dicho, y al 5-5 se me mueve solo Así que vamos a jugar solo versus 4 para probar la sensibilidad Y espero que no se me vaya la capturadora como en el anterior vídeo que tuve que recortarlo muchas veces Y Chicos, una cosa es que cuando lleguemos a los 4.300 suscriptores Que espero llegar esta semana a los 4.300 porque vamos a estar petando lo de vídeos esta semana, si puedo, claro 4.300 suscriptores eh, Vamos a intentar llegar, ¿vale? Porque voy a sortear 1.000 pavos más Que, por cierto, en el anterior vídeo Sorteé el código de 10, de 10 euros, sí, de 1.000 pavos, ¿vale? Aunque ahora vale 8 Pero sorteé 1.000 pavos Y eh, lo cogieron Pero no comentó la persona que gana. Entonces, las personas que ganan el código, por favor, decirlos por los comentarios Porque, sí, a lo mejor se los callan y, Pero la gente no se cree luego que, es de verdad Por favor, si ganáis los códigos, decirlos por los comentarios, ¿vale? Porque sé que alguien ganó en el anterior vídeo y no sé quién fue Que se lo llevó, pero no comentó, se lo llevó a lo calladito, Así que, no lo sé Y se me está cayendo el mando, no tengo mucha batería A ver la sensibilidad, bueno, bueno, estar bastante cool Por cierto, la sensibilidad de Wolfies la subí en el anterior vídeo, ¿vale? Y es muy rápida, pero muy buena Incluso gané la primera partida que llegué a probarla ¿Vale? Llegué a probar en la primera partida Que fue súper cool Pero bueno Vamos a... Ay, perdonen chicos, se va a escuchar un poco eco no, había... no lo había pensado esto Bueno, no lo había pensado esto De que se va a escuchar eco ¿eh? Se escucha bien el juego y tal ¿no? Lo siento chicos, porque esto está como en directo Vale Vamos a... Uy, agencias, no, no me gusta mucho agencias Vamos a carretes mejor No me gusta agencias para probar ¿sabes? Es que estoy solo versus squad, ¿verdad? Sí, estoy solo versus squad Entonces me gustaría que cayera una squad en carrete Para luego ir yo a agencias Es lo mejor, diría yo Vale, sí, va a caer gente ¿verdad? Bueno, no lo sé, no lo sé Yo creo que voy a caer solo al final, ya ves bueno, bueno, bueno, pues no está mal Aquí... Perfecto Pues no no, no no nadie Ah, sí, uy ¿Veis lo que digo yo? Que va muy rápida la... Uy, bueno, bueno, bueno Espameada rica el pobre ese ¿eh? Espameada rica al pobre Ojo que el 15-15 al -15, final es buena idea Obviamente tengo la zona sin uso diferente Pero es que por el mando rojo Iría mucho más rápido Si me pusiera la de él, ¿vale? Ay, no, no puedo que... Tío, si me voy... al. Vale, perfecto Voy a echarme esto Y los alpicones. Vale, voy a coger el cofre de aquí arriba Ahora mismo tengo el juego sin volumen Ahora mismo no estoy escuchando el juego Pero tengo el modo sordo, así que... Me favorece un poco eso Me encanta más el M4 me flipa el M4 A ver Las colchonetas es algo que nunca utilizo Pero realmente son muy buenas Vale Vale, más arpicones Perfecto Uff Vale me voy a llevar el coche Porque aquí había un tío que lo vi antes A ver por aquí Mira, está looteando de hecho el camión Por cierto lo, Los fusiles de casa Como habéis visto en el clip de antes Se me dan bien Entonces A veces me los pongo A veces no, ¿sabéis? Tío, lo acabo de escuchar, hermano Hostia, está aquí pues, y... Es que tengo el sonido un poco quitado, pero... ¡No! Eh, si queréis pasar vuestra sensibilidad a mi canal, ¿vale? Para que veáis eh, cómo subo vuestra sensibilidad a mi canal Lo único que tenéis que hacer es ir a mi Instagram y decirlo por directo, ¿vale? Por los mensajes de Instagram y si no, pues, eh, por pues los comentarios, ¿vale? Me van diciendo las cosas que tenéis en vuestra sensibilidad y yo las subo. O también podéis decirme, jugadores profesionales, que queréis que traiga su sensibilidad, ¿vale? Como de mando, por ejemplo. Normalmente suelen ser de mando los que traigo yo a mi canal. Normalmente es que no me gusta mucho subir sensibilidad de teclado porque no tengo más, mucha idea de los de teclado, pero bueno. Yo siempre con los de mando estoy encantado de traer la sensibilidad, la verdad. Incluso es que a veces me quedo sin idea de qué subir, ¿vale? Bueno, vamos a dejar el tema que aquí hay un tío. No solo uno, sino dos. Estará la squad también. Me estoy disparando todo. Vale, vale, vale. I don't understand, pero. Ahí está el gancho. Vale, hemos visto el del gancho. Ah, está blanco, chicos. ¿Veis? No me gusta mucho que. Tenerlo al 15-15 no me gusta mucho, chicos. Por esta cosa, porque se mueve muy rápido. No estoy acostumbrado a que se mueva tan rápido la mira, tío. Yo la pondría al 8-8, ¿vale? Les recomiendo el 8-8. La accesibilidad de Wolfy, a mí es algo que me encanta, ¿vale? Es una accesibilidad muy buena. Uy, uy, vaya hecho. Vale, estoy rodeado ahora mismo Ahora mismo estoy rodeadísimo No sé dónde está toda su squad Están abajo Pero es que no puedo bajar Porque si no me revientan el OGT ¿Dónde está el pavo? Qué asco, macho Dos pavos, mejor dicho No quiero bajar Es que me van a reventar mucho Si bajo. ¿De ¿Dónde está el franquito ese de travieso? Ah, vale, te he visto Uf, está blanco Me ha dado Me ha dado, chicos eh, El cable del mando, de, de la batería del mando se me está cayendo Como se me acabe la batería por culpa de mi hermano Que no carga los mandos Subimos de nivel Y yo sin saber todavía dónde está la peña ¿Dónde está? No, ¿dónde está el tío? Yo flipo ¿eh? Hombre, para editar es buena, eh Ya eso lo digo yo Están blancos todos O sea, están todos, todos, todos Es alucinante ¡Ah! Hay un tío ahí, quieto Buah, está blanquísimo Está blanquísimo, chicos. Ah, no me lo esperaba. Es que estaban todos blancos, hermano. Todos. Son malísimos, eh. Bueno, chicos, a mí empieza la sensibilidad. No ha sido una partida ahí de chill. Porque ha sido una mierda de partida. Pero... Bueno, que... Encima que se me están cayendo los cables y todo. Es que esto es un rollo. Chicos, a ver. Mi opinión sobre la sensibilidad. La he estado probando tal. Para editar y construir es buena. No he construido mucho y tal, pero bueno eh, Para construir y editar es bastante buena Pero para el aim, sinceramente os lo digo Que no es tan, tan buena Es muy rápida Y os voy a decir una cosa Vayan a ver la sensibilidad de wolfis ¿Vale? Vayan a ver la sensibilidad de Wolfish Porque en mi opinión es mucho, mucho mejor Es más rápida en construcción y edición Pero es mucho mejor en aim Y os lo digo yo, que he dado muchas más balas ¿Vale? De hecho me voy a poner la sensibilidad de wolfis otra vez pero, chicos, eso En mi opinión es mejor la de Wallfish Pero vayan probando la de Fishway, ¿vale? Es así como estáis viendo en pantalla Lo voy a volver a enseñar 2,4, 2,3, 47, 47, 15, 15 Lineal Y esto al 5, ¿vale? Pero lo tengo al 20 Todo al 5, estos dos al 5 Pero bueno, chicos que Espero que les haya gustado La sensibilidad, espero que les guste la sensibilidad Ya sabéis, decídmelo por los comentarios Cualquier pro player y cualquier cosa de esas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, ladies walking